Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a solucionar los problemas de DNS. ¿Qué hacer si el servidor DNS no funciona y no nos podemos conectar a internet? Comencemos, para ello presionamos la tecla Windows más R, se nos abrirá el comando Ejecutar, acá escribimos CMD. Luego presionamos el botón aceptar, acá yo les voy a dejar en la descripción del video tres comandos, vamos a copiar el primer comando, segundo botón del mouse copiar y lo vamos a pegar donde está titilando, luego presionamos la tecla enter. Y vamos a hacer lo mismo con el segundo comando, copiamos el segundo comando, segundo botón del mouse, copiar, lo vamos a pegar donde está titilando, vamos a presionar nuevamente la tecla enter, y si con esto no se soluciona, vamos a ejecutar el tercer comando. lo seleccionamos, segundo botón del mouse, copiar y lo pegamos donde está titilando luego presionamos la tecla enter ¿qué hacemos con esto? estamos reseteando el DNS interna de la pc luego reiniciamos la pc y el router tras reiniciar ya no deberíamos tener